¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Me da mucho gusto recibir en este espacio a Lidia Gamboa. Ella, por lo general, colabora en Revista Más Sana con toda la información respecto al espacio público, a cómo podemos movernos nosotros mejor en este espacio público y que se necesita tanta educación y cultura, pues, eh, eh, vial, peatonal y todo lo demás ahora eh, vamos a platicar con ella y, y, y que a mí me interesa muchísimo porque la verdad meterse esto de las leyes tiene su chiste ¿no? ella pertenece al colectivo Espacio Público Filosofía y Letras y ella tiene que ver, les decía a los amigos de Instagram con muchas eh, eh, instancias gubernamentales que son finalmente los quienes toman las decisiones por ejemplo, ahorita todos los ayuntamientos, eso me da gusto, que están eh, eh, eh, construyendo calles, un chorro, ¿no?, de los que quedaron pendientes y ya sabes, están construyendo calles, pavimentando y poniendo padre la calle, pero resulta de realmente se están eh, respetando todos los nuevos lineamientos que vienen precisamente en esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que ya fue aprobada a nivel federal, lo que toca ahorita a los gobiernos estatales y municipales también es armonizarla, aprobarla y ponerla a funcionar. Sí. Por ejemplo, hay allá algunos presidentes municipales que con toda la buena intención ya están construyendo sus calles, sí. pero muchas están no cumplen con esta ley. Por ejemplo, las ciclovías o las ciclopistas. ¿Dónde está la ciclopista? No, sí, pues. pues no la pusimos... ¿Por qué? ¿No? Oye, que están haciendo topes. A ver, ¿en dónde dice que en esta calle tiene que haber topes? Claro. Oye, tiene que haber, ¿no? Las rampas, ¿no? Para eh, personas minusválidas, ¿no? Sí. Tiene que haber muchas cosas que ya están en esta ley. esto es lo padre. Pero a ver, eh, ¿esto con qué se come? ¿Esto qué significa para México? Porque... Este tema ya es muy añejo en los países desarrollados, pero obviamente tiene una población así, tiene recursos así, y nada que ver con nuestro país, ¿no? Obvio. Por ahí empecemos. Sí. Pero a ver, Lidia, pues, ¿por dónde empezamos? Porque está como muy, muy, muy complicado, muy amplio. Tú que tienes esta especialización por el colectivo, platícanos cómo ves esta. Primero, ¿cómo la ves? La Ley General de sí. Movilidad y Seguridad Vial. Bien, gracias por la invitación. Es muy, muy amable, de verdad, es muy sí, amable. 50, <ríe> soy muy Está buenísimo. Está uh -huh. buenísimo porque justo acabas de decir varios puntos que son centrales. ¿no? y son centrales, por ejemplo, el, el tema de la cultura es central, el tema del de, diseño es central, eh, el asunto de cómo se organizan los tres niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal es central, el asunto de los recursos, ¿no? eh, bueno, son centrales algunos otros temas, pero estos, estos, estos también están en el centro de esta ley y eh, sobre todo, sobre todo, las personas, ¿no? eh, las personas que nos movemos todos los días eh, para llegar a nuestro trabajo, para llegar a la escuela, para llegar a donde se nos antoje, ¿no? eh, y justamente por eso, bueno de hecho la movilidad se considera un derecho llave porque hace posible que ejerzamos otros derechos, el de la educación, el del trabajo, el de la salud. ¿no? Si no nos podemos mover, si no nos podemos desplazar desde nuestra casa, donde estemos hacia cualquiera de estos centros, pues justo se está vulnerando este, este, este derecho, el derecho a la educación y el derecho a la movilidad. ¿no? Entonces es central en realidad, es, es el derecho que nos hace posible ejercer otros derechos. ¿no? Y, y normalmente aquí en México, bueno, pues no lo considerábamos así, ni siquiera lo imaginábamos, Imaginábamos, ¿no? Y lo que eh, normalmente imaginaban los gobiernos era eh, cómo mover mercancías, ¿no? cómo mover objetos, ¿no? eh, cómo hacer que las empresas hicieran posible mover personas, ¿no? cómo es que las empresas podían mover eh, eh, animales, ¿no? otros seres vivos, en fin. Pero no se consideraba justo la movilidad de las personas para ejercer los otros derechos. ¿no? Claro, el, el peatón, que conocemos como peatón, o sea, nosotros caminando en la calle, es agresivo, o es sea... Es hiperagresivo, la ciudad es hiperagresiva, y nosotros ya tenemos un, un, tec un, un tecnicismo, ¿no?, que es violencia vial, ¿no? Violencia para, vial. Sí, para llamarle a esto que nosotros ya normalizamos, pero en realidad es... Es una violencia contundente real, ¿no? Sales a la calle inmediatamente es ruido, personas, coches, vehículos que se te avientan, eh, vehículos que entre sí se se chocan, ¿no? Transportes públicos que no se detienen, para, para, para, claxonazos, a la gente, ¿no? mentadas de mamá, y todo lo que, lo que eso conlleva. sí, y, y, y lo que, y lo que es peor es que conlleva muerte. No. Hay 16.000 personas que mueren al año, eh, 60, más de 60 personas que mueren al día en nuestro país por eh, siniestros viales, incidentes viales. Ahora, estas son las personas que mueren en las vías, ¿no? Pero las personas que mueren días después, que mueren en el hospital, eh, que resultan lastimadas, en fin, todas esas no las tenemos del todo contabilizadas, ¿no? Y es, y lo peor del caso es que bueno, seguramente existe, ¿no? Porque, bueno, la velocidad mata por sí en el sentido de que uno como ser humano, como ser vivo, es capaz solo de aguantar una cierta cantidad de velocidad y, un, y, un, y una cierta fuerza en los golpes, ¿no? Y normalmente los golpes que ocurren en las vías públicas son muy fuertes, nuestros órganos lo resienten, pero solamente eh, se observa cuáles son los efectos eh, de, ese, de, esa, de, esa, eh, de esa violencia, de esos golpes, ¿no? Okay. Días después. Entonces hay mucha gente que muere días después de haber colisionado, de haber recibido un golpe, claro. eh, de haber sido atropellada, en fin. Entonces okay. es un problema realmente de salud pública. De acuerdo. Wow, Es un problema de salud pública. Empecemos por ahí. A ver, eh, me quiero regresar un poquito. Violencia vial. A ver, ¿qué podría ser catalogado como violencia vial? Ya, ya lo mencionaste ¿no? El, el, ahorita en, en toda tu conversación, pero a ver, sí quisiera que nos, que nos dijeras que nos quede muy claro. ¿Qué es la violencia vial y cuáles son los efectos de la violencia vial? Claro, los más eh, drásticos o el efecto más drástico es por supuesto la muerte, ¿no? Pero existen otros que son simple y sencillamente eh, el rechazo, eh, el, el, el hecho de que mucha, muchas personas terminan por decidir permanecer en sus casas durante días enteros, ¿no? Hasta recibir la ayuda de alguien más para poder salir, ¿no? Entonces, eh, eh, exclusión, ¿no? Es básicamente esto un problema de exclusión. Esa es violencia también. Las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, los niños, ¿no? son excluidos del espacio público a causa de la violencia. ¿Y cómo se ejerce esa violencia? Bueno, pues con puentes peatonales, por ejemplo, con calles, avenidas enormes, por donde se, es fácil para los conductores eh, eh, conducir a altas velocidades, ¿no? con espacios públicos eh, pues, con puro cemento, grises, ¿no? donde no hay espacios verdes para jugar, para los niños. ¿no? Eso es también una forma de violencia, una forma de ejercer violencia contra las infancias ¿no? es una forma de violencia también justamente no considerarlas no al diseñar el espacio público y diseñarlo solamente para que los vehículos transiten a toda velocidad ¿no? es también violencia por ejemplo que si eres parte del 80% de la población porque el 80% de la población caminamos y andamos en transporte público en méxico si, si eres parte de, ese, de esa población que, por ejemplo, quieres tomar un autobús y no te levante, no, no, no, te, no, no puedas utilizarlo, no solamente porque no se detenga, sino simplemente porque no, no tienes rampas, ¿no? porque si soy una persona de la tercera edad, yo no puedo subir esas escaleras. ¿no? Eh, también es violencia vial o via violencia vehicular, esto de que si te subes a un transporte público y estás embarazada, pues tienes que agarrarte de quién sabe de cuántas cosas, ¿no? También es violencia el hecho de que nos obliguen las circunstancias a hacer todo lo posible por comprar un vehículo para transportarte mejor, ¿no? Las personas de, la, de de clase media y alta, eh, eh, pues, pueden utilizar una parte de su dinero, ¿no? Pero hay casos en los que las personas eh, ocupan la mitad de su salario para poder pagar un, un transporte privado, ¿no? Un coche, que les sale carísimo después de eso, porque, bueno, tienes que pagar tenencia y tienes que pagar no sé cuántas cosas más, ¿no? Bueno, pues esa, obli esa obligación, ese sentido de, de que no puede ser de otro modo, también es una forma de violencia, está coartando al final de cuentas las libertades de movilidad de las personas, wow. y eso está dado por las circunstancias. Entonces, digamos, si hay muchas maneras de ejercer la violencia vial, ¿no? unas son menos obvias, otras eh, son más obvias. Tan solo, por ejemplo, también se me hace una violencia el que no puedas caminar cómodamente por una banqueta. Claro. ¿no? Muchas mujeres que utilizamos tacones por el trabajo, muchas cosas, o bien personas que tienen bastón, o mujeres que traen la carreola. O sea, es, es, es, el espectro es más amplio. O sea, y, y, y la banqueta de, de, de repente se vuelve tu enemiga, porque no hay, hay trozos de, de, de banqueta que no existen y hay hoyos sí. y esto pasa en el centro histórico de todas las ciudades incluyendo la de Puebla sí. que hay cables sueltos no, no no les ha pasado que van cambiando aguas porque no se te atore el tacón no deja que se te atore te caes te ruedas los niños pequeños, tienes que agarrarlos bien de la mano, porque ese es otro de los factores, porque cualquier loco se da la vuelta sí. no y, y tienes que agarrar bien a tus hijos de la mano, porque si no, o sea, realmente es mucho la violencia que se ejerce en las casas. Así es, y claro, y lo que pasa es que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, pues eh, cuando llegan a, a, a ejercer el poder, pues... Eh, comienzan a ejercerlo a partir de... ...montones de prejuicios, ideas... ...tradiciones, costumbres. hábitos... Sí, claro. ¿no? Y, ...y claro, lo que hace esta ley es justamente... ...entre otras cosas... ...es poner dos eh, cosas interesantes vinculadas con esto... ...que eh, el dinero... ¿no? ...¿dónde se tiene que poner el dinero? La, ...esta ley establece justamente las reglas... ...para determinar dónde es que se tiene que poner el dinero... ¿Y dónde se tiene que poner? Justamente en ahí donde la gente realmente lo necesita, donde más la gente lo necesita. ¿Y dónde es que la gente lo necesita? Bueno, para saberlo, tenemos que ver la pirámide de vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Están los peatones, ¿no? Que somos muy vulnerables en la vía pública, están los ciclistas, ¿no? Estamos los ciclistas que también somos muy vulnerables en la vía ¿Y tú pública. tú te cuentas ¿no? ahí? Porque yo respeto mucho a Lidia porque Lidia agarra su bicicleta y va y viene en su bicicleta, o sea, sí. realmente si sí pertenece a este colectivo y es completamente congruente, o sí. sea, eso está padre. Sí, y el transporte público también. A mí me gusta, yo prefiero andar en transporte público que estarme peleando con los con, con los vehículos privados, eh, en, no, en el luego, centro histórico no, eres, en... y es una es un dineral porque tienes que meterlo a estacionamiento. Sí. Hoy en día todo mundo tenemos que meter nuestro coche a estacionamiento porque si no es un peligro. Eh, eh, las aseguradoras no te cubren autopartes entonces las llantas los espejos todo se vuelve no este pues codicia y entonces hoy en día todo el mundo tiene al amigo al primo al hermano o te pasó a ti de que ya le desvalijaron su, su sí. auto sí sí sí entonces esta ley lo que pone es justamente las bases para determinar dónde es que se tiene que poner ¿Dónde el se, dinero y dónde se tiene no. que poner se tiene que poner que en las en las poblaciones más vulnerables sí. o sea, Banquetas, justamente, porque no tenemos contabilidad de cuántas personas se caen y fallecen en las banquetas, pero yo estoy segura de que hay, hay números eh, negros, ¿no? eh, Se tienen que poner en ciclovías, por supuesto, ¿no? ¿Por qué se tienen que poner en ciclovías? Pues por varias razones. En primer lugar, porque somos más vulnerables los ciclistas que los vehículos, bueno, que los conductores que, que, que andan en algún vehículo, sea cual sea este, pero también porque tenemos que pensar en el calentamiento global, ¿no? eh, La única manera en la que vamos a reducir emisiones de carbono es reduciendo la cantidad, claro, de emisiones que producen las industrias, pero también los vehículos, ¿no? eh, Vehículos de carga, vehículos particulares, vehículos de transporte público, ¿no? Y la única manera en la que lo vamos a hacer es justamente incentivando el uso de otros tipos de transporte no, no motorizados, eh, entre ellos, por supuesto, están las bicicletas, ¿no? eh, ¿Cómo, ¿Cómo incentivas el uso de bicicletas? Pues colocando ciclovías. ¿Por qué? Porque de otra manera es muy inseguro andar en bicicleta. Claro. Entonces, si colocas ciclovías por todas partes, eh, va a haber mucho más ciclistas, ¿no? si están bien conectadas, va a haber mucho más ciclistas con toda seguridad. Y no solo eso, se van a reducir los, eh, los, los tráficos, ¿no? el tráfico vehicular. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque mientras menos espacio haya para, la, para vehículos, más espacios para bicicletas, pues menos vehículos van a intentar o van a, van a estar ahí ocupando el, el, el espacio sí. que les corresponde y más personas se van a pasar a andar en bicicleta, ¿no? Que es además una delicia. Eh, andar en bicicleta es sentir la libertad absoluta en los huesos cada vez que te mueves de un lugar a otro, ¿no? Y eso es algo que yo creo que la gran mayoría de las personas que saben andar en bicicleta ya olvidaron, pero es una delicia total y absoluta. Tienes mucha razón, ¿eh? A ver, Laura Cruz, Fabián Pastrana, Arturo Isidro Jesús, Ramón Vara eh, Piscini, González Aguirre Beltrán. Pidamos a nuestras autoridades, dice Gonzalo, que cumplan con la Ley General de Movilidad y Seguridad, que está vigente. La, la, la que está vigente, pero falta la que armonicen la, la nueva, ¿no? La que ya está. Dice, y generar... Políticas públicas para mejorar la infraestructura de la ciudad en beneficio de la sociedad de acuerdo a la pirámide de la seguridad y la movilidad de los peatones. ¡Wow! Gonzalo es un experto. Eh, Gonzalo sí. pertenece al colectivo. Él, él es parte de otro colectivo, pero ah, es de parte otro. de la red. ¿Cómo se llama? Eh, Atila. Atila. Ah, pues sí. muchos saludos a Atila. Mira, hasta su lenguaje aquí como, ¿no? Todo bien correcto. <risa> Tienes toda la razón. Pero ahora, a ver... Eh, ¿Te gusta esta nueva ley? Sí, sí, es una ley que surge además de la sociedad civil. Eh, esta ley tiene 10 años que la sociedad civil la está impulsando. Sí. Empezado en el 2014, eh, fueron tres organizaciones civiles: Reacciona por la Vida, Visitecas y TDP. Y empezaron en el 2014 y fue hasta el 2018 que 2017 que eh, se empezó a, a fortalecer dentro de la, de, de, de la Cámara de Diputados justamente porque se formó la comisión una comisión especial de movilidad y fue hasta el 2018 que estas comisiones ya se forman eh, okay. eh, por completo digamos ya no son especiales y son comisiones permanentes y, um, y pues ya entonces son capaces de dictaminar y entonces ahí es cuando se empieza a trabajar una ley. Ahora, eh, la ley, la propuesta que se hizo en el Senado es una propuesta que surge pues justamente de estas organizaciones civiles más otras organizaciones civiles que nos sumamos de todo el país y que formamos okay. la coalición Movilidad Segura. Esta coalición entonces, son, está formada por más o menos 70 organizaciones, un poco más de 70 organizaciones civiles de todo el país. Y uh, fue Nancy de la Sierra, la diputada Nancy uh -huh. de la Sierra, quien propuso esta. esta um, Uy, ya llovió, ya ahorita es Senado. senadora. Ah, sí. Era diputada entonces. Eh, ahora en el Senado ella fue la que lo ah, propuso. Sí, ahorita. Sí, sí. Ah, sí. Ya. Perdón, me fui del 20 al al, Ajá, 20, sí, sí, sí, sí, sí. al 2022. Sí, como dijiste hace 10 años, sí. si te creí, sí. dije, no, pues desde entonces ya está la Nancy sí. por allá, pero ahorita en el Senado. Sí, en el dos, Ajá, en el 2000, eh, tengo aquí mis apuntes, en el 2014 sí. es cuando empiezan las organizaciones civiles hacer uh -huh. eh, todo el trabajo pasa por ahí eh, la aprobación de la ley eh, de movilidad de la Ciudad de México, okay. que es una de la, es la primera de hecho, pero también es una de las primeras en América Latina ¿no? Eh, si no es que es la primera eh, y bueno entonces hasta el 2018 que ya se, se dentro de la, de, la, de, la, de, de, de la Cámara de Diputados se hace posible justamente que llegáramos a este momento. Ahora en el, llegamos a este momento después de que en el 2000, después del 2019, eh, pues nos empezamos a integrar en esta coalición Movilidad Segura y eh, un factor así determinante fue pues la muerte de, de, de Manu, ¿no? De aquí de Puebla. Fue eh, director. Fue director de sí. Movilidad de movilidad del Ayuntamiento de Puebla. Así ¿no? es. Y este... ¿Tienen un poco de agua? Sí. Ay, por ahí, ¿no? Te convidaría de la mía, pero bueno, con esto de la onda del COVID, ya todos nos educaron de que no. A ver, y, y algo, algo también importante que te quiero yo preguntar, en lo que viene a ti tu agüita, este, es de que... Eh, ¿qué, ¿Qué se necesita? Mi siguiente pregunta sería esta. ¿Qué se necesita eh, para que... Puebla pueda armonizar, es decir, eh, aceptar esta ley federal y actualizarla para Puebla, porque a mí me da miedo con eso de que, pues, luego muchas veces aquí en el Congreso hay algunas leyes que ya son nacionales, se están practicando en todos lados, y su agüita porque se nos está ahogando sí, está aquí. <ríe> ya, perfecto, perfecto. Ahí está. Mira Y te dije, ¿quieres agüita? Y me dijiste, no, ya, ya ves, a mí ya me pasó, eh ya me estaba yo ahogando y conduciendo al aire, no, ya me estaba yo ahogando, mira. Por hablar, sí, sí, hablar es que estás hablando y estás, ¿no? se te seca la garganta, no, a mí me dio un ataque de tos brutal, que hasta me tuve que salir del set, me bueno, es un oso tremendo y es al aire, y bueno, eso pasa, eso pasa, bueno, a ver... Entonces, eh, eh, volvemos a donde, eh, de, el punto que me estás diciendo, que sí te gustó. Sí. Porque viene, es una iniciativa, ¿no?, de, de colectivos de la sociedad. Sí, sí, sí. ¿Y sí. por qué otra cosa te gustó? Eh, si es viable, si está padre, pues, entonces. Claro, claro, claro. Tiene, tiene, además de que es parte de la sociedad civil, ¿no?, tiene conocimientos eh, científicos, ¿no? Es decir... Integra buena parte de lo que ya se sabe que funciona en otras partes del mundo También integra buena parte de lo que se sabe eh, De acuerdo con investigaciones de especialistas Que es el caso ¿no? claro. Entonces es en realidad una ley eh, pues de avanzada ¿no? Es una ley que integra buena parte de los conocimientos mundiales que tenemos wow, el caso. A ver, es que es muy amplia ¿Cuáles serían los puntos que tú destacarías? Que dijeras, a ver, esto me gustó, esto y esto son mis partes preferidas. Pues, por ejemplo, tiene perspectiva.